La Games Party 2018 es un evento benéfico organizado por estudiantes y profesores para recaudar dinero y alimentos para el Banco de Alimentos de Madrid. La Games Party nació en 2017 en la que recaudamos casi 1.000 euros en dinero y juguetes para juegaterapia. Durante una semana, alumnos y profesores voluntarios intentarán completar juegos en un tiempo récord. El evento entero será retransmitido a través de plataformas de YouTube y Twitch. Además, este año contamos con la colaboración de algunos youtubers conocidos que asistirán al evento. La Games Party 2018 se celebra del 12 al 16 de marzo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en la sala de grados de la Facultad de Informática de la Universidad Complutense. Se sortearán premios para todos los asistentes y a los que nos veáis desde casa. El evento está organizado por las asociaciones ASTi, LAG y el equipo de Titanfall de la FDI. Os esperamos en la Gamers Party 2018. Y. ¡Nos suicidamos! ¿Patada? Y aquí no ha pasado nada.